Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad, te da la opción de elegir entre un chompipollo o un calcetín de rombos. Marca gratis asterisco 600, numeral CENT y con tu voto elige el regalo ganador. Movistar, compartida la vida es más.